Tú sabes que no quiero perderte. Sabes que este amor es tan fuerte. era envidia de los dos. Hey, hey. Y es que esta noche volveré a tocarte. Cuando la luna deje de mirarte. Y mientras todo tu cuerpo entiende que yo sigo extrañándote. A cada instante, en todo momento. Que yo sigo extrañando a cada instante todo.